Soy Lorena Bastianini, acompaño a niños y niñas de primaria y e infantil a la hora de la comida. Este momento es perfecto para promover valores y su desarrollo psicosocial. Mi experiencia como mamá y en el mundo de la restauración avalan mis capacidades para atender un comedor escolar. Si, es, si estás interesado en aumentar tu equipo, puedes contactarte por mi correo electrónico lba.com. 2008 arroba gmail punto com muchas gracias